La gente nos recibe con mucho cariño, imagino que por, que, por influencia de Joaquín. ¿no? La gente quiere a Joaquín y entonces nos quiera a nosotros un poco, por, por simpatía, por así decirlo. Entonces el recibimiento siempre es maravilloso. Es terrible pensar que casi da igual que lo hagas bien o mal porque te van a querer igual de bien. ¿no? Es muy bonito ¿no? saber que, que, que la gente viene a vernos porque somos lo más cerca, si no era Joaquín, lo más cerca que pueden estar de Joaquín es con nosotros una sensación muy bonita. Yo creo que los conciertos van a ser especiales porque viene Mara este año y Mara hace los conciertos especiales. Mara es un plus, mucho más allá de lo que ella es en sí mismo, pero para este espectáculo es un plus de, de sonoridad, de cercanía, de desparpajo, de lumin... <surfing> e luminoriosidad que ha sido verdad, ofrece algo muy distinto. A nosotros que ya somos los señores mayores, sobre todo yo, y aburridos, y tristones, de pronto ha llegado ella y todo esto le ha, ha pegado un empujón hacia, hacia la luz. La buena. Sí, la verdad es que, hombre, damos saltos de alegría, ¿no? Porque es que viajar por España es maravilloso y si encima cruzas el charco y viajas a México, pues imagínate, ¿no? Estamos encantados, la verdad, eh, cada vez que nos dicen que tenemos un viaje organizado y siempre nos despedimos, por favor, avisándonos de cada, de cada ciudad que sale, ¿no? Entonces, entonces, claro, cada vez que sale una ciudad nueva nos ponemos muy contentos, nos mandamos mensajes, nos felicitamos por la suerte que tenemos, es una felicidad absoluta. Eh, muy bien. ...no solamente bien, sino sorprendidos... ...porque Chapas, por ejemplo... ...de un teatro que tenía mil localidades... ...fueron 750 personas... ...gran sorpresa para nosotros, gran regalo... ...porque no esperábamos que un pueblito... ...más o menos pequeño, como San Cristóbal... ...hubiera esa repercusión... ...por lo visto también había ganas... ...ganas por nuestra parte y ganas por las suyas... ...así que fantástico. Además en mi caso era la primera vez que... ...yo no conocía a San Cristóbal de las Casas... ...entonces es un factor añadido... ...ver que la repercusión es tan buena... ...que la, la aceptación, la acogida... ...y, y aparte enamorarme de, de un sitio... ...totalmente desconocido para mí... ...y con tanta riqueza cultural, de color... De, de sabor, de todo, o sea que yo encantada. Personalmente, aparte de, de lo que es por lo laboral, digamos, o por lo que es el espectáculo, yo a nivel personal encantadísima también. Muchas también, pero el otro día le comentaba yo a Mara y a Antonio, por ejemplo, que me sentía muy a gusto últimamente cantando eh, Y se amanece por fin. Bueno, que la canta Mara, ¿no? Que me gustaba mucho la versión que hacíamos, me parecía muy bonita, la que hemos hecho aquí en las ruedas, ¿sabes? Me gustaba especialmente esa canción últimamente en, entre todas las que hacemos, aunque me gustan muchas, por supuesto. Hay una que me gusta mucho, Peces de Ciudad, me gusta Tan joven y tan viejo, me gusta Y sin embargo, me gusta La chica Almodóvar o La canción de las noches perdidas es muy complicado es muy complicado es un racimo de canciones yo creo que no puede faltar y sin embargo la con la que yo me siento más cómoda a la hora de interpretarla es la canción de las noches perdidas y mi preferida contigo yo no quiero estáis invitados el día 11 y el día 12 al lunario de la ciudad de méxico por favor venid a vernos porque está marabarros y es un espectáculo Venga, que soy muchos pues eso que vengáis que prometemos canciones y yo siempre digo que mucho amor para dar bueno buena música Y, morirme contigo si te matas, y